Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Gracias por pasar, díganos si se escucha bien, si se ve bien. Valor en el chat, ¿cómo andas? <ríe> bien, dale, antes, antes de empezar, gracias por acercarse al podcast número 7, de Taberna. Hace mucho que no hacemos este es primero después de un montón, así que... Cuadro de, cuadro de chat, tengo, no sé por qué... ¡Pum! Lo sacan. Ah... Sí. Ahí está. Sobre <ríe> él. ¡Ay! justo sobre mí! ¡Mejor si me tapan! <ríe> no, no, no, no me <ríe> puedes mantener oculto todo la vez. ¡Maldición! <ríe> Bien, hoy vamos a charlar de un tema muy copado, y que está muy relacionado con los juegos de rol, que es roleando terror. O sea, dirigir y jugar juegos de rol de terror. Hay un montón, y por suerte tenemos... A los invitados que ellos tienen mucha experiencia en estos géneros Así que te los quiero presentar Ariel de Concilio Sur, ¿cómo estás? Gracias por, por aceptar Buenas. la invitación al, al podcast eh, Encantadísimo, Leo eh, eh, Fantástico, me encantó la invitación eh, Sobre todo sobre el hecho de, de que sea para terror Es algo que vengo trabajando este último año Y nada, es como un pequeño reconocimiento y me encanta buenísimo Y también tenemos a Hernán de Primigenia Austral Contanos Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y gracias por aceptar la invitación Buenas, muchas gracias a vos por invitarnos, León. Eh, sí, a ver, yo no me considero un, un experto en el terror, pero es una de las cosas que me gustan Así que eh, creo que puedo aportar algún consejo, no sé si útil o inútil, pero creo que puedo aportar algo <risa> Algo vamos a encontrar Bien, eh, para todas las personas que están en el chat, vamos a la intro que la hizo Max si no me equivoco, así que en la ya volvemos Tres, ahora sí. Bueno, roleando terror. Vamos a escarbar un poco en, en la mente de nuestros invitados acerca de este maravilloso género Que son los juegos de rol de terror Yo le, le voy a decir que Tulu fue mi primer amor en el rol Más eh, Tulu decía en aquel momento, ni, ni idea qué, qué, qué edición era, pero bueno pasó un tiempo eh, Hey, gracias por la suscripción <risa> eh, Tiro <risa> Un amigo mío, grande Tiro, gracias eh, Ahora sí Creo que... Uy, ¿qué pasó? Cambiaron las Nos, cámaras murió. Sí, se me murió el, la batería del celular que es la que bueno, reproduce el video así que... No ah, hay problema ahí, sí. Estamos ahí, este estará, está sin cámara, si no te problema podemos continuar no, vale. no Vamos Bueno okay. La primera pregunta y muy importante es ¿Por qué? ¿Por qué juegos de rol de terror? ¿Por qué te gusta? ¿Qué es lo que, lo que ustedes consiguen ¿Qué, qué, les, ¿Qué les da? ¿Otra más? Sí. ¿Ah? sí. Uh, perdón, Opa. pará. No sé sea, tiro, tiro regaló. 10 suscripciones. No, qué <risa> genio. Un genio. No, bueno. Bueno. ¡Wow! Bueno, grande grande tiro. Se, se cansó el podcast de terror que no tiene ese muchacho acá del <risa> podcast. Bueno, sí. <risa> el y otro. Más. Y gra bueno, y gracias. Wow, eh, okay. Me tocó una. <risa> <risa> Millón de gracias. <risa> Oh, qué bueno, ídolo. qué locura Un genio de la vida Bueno, ahí tenés qué Hermoso qué. Oh, hermoso ah, Ok, voy a bajarle un poco el cuadro de alertas Por la dos eh, Y me acuerdo ¿Qué pregunta les hizo Vamos a esa parte Nada, que vamos a invitarlo al <risa> <a que va, risa> podcast Que va a venir a charlar un poco de, <risa> de qué lindo que es el ¿Por rol Porque no, ¿Por qué no lo está en, en el podcast, en en el podcast. <risa> Eh Qué ídolo Bien, volvamos eh, ¿Qué les dan a ustedes los juegos de rol? ¿Por qué les gustan? Yo, yo sé que, como le dije El Mátulo para mí es, es un juego que tengo muy cerca del corazón Y probablemente ustedes también tengan alguno ahí De este estilo ¿Ariel? Eh, uf, iba a decir Hernán, pero bueno, hoy yo a ver, a ver, a ver. Eh, Sí, lamentablemente Eso me pasa por estar arriba, yo le dije, yo quiero estar arriba Bien, eh, el terror ¿Por qué terror? La realidad es que esto empezó hace dos años con... Bueno, primeramente lo que hice fue pedirle ayuda a Hernán, aquí abajo. Decirle, mira, necesito aprender terror. Eh, empezaba a dirigirme. Y en un momento dado, Hernán dijo, escúchame, vos querías jugar terror, tengo esta opción. Y desde hace tres años estamos jugando los martes, eh, rol de terror. ¿Por qué elegí eso? Simplemente porque me parecía un súper desafío conocía a un montón de gente que sabía jugar rol, pero muy poca que, perdón, que, sabía dirigir rol, pero muy poca que sabía dirigir terror u horror. Eh, y era un, algo como que infranqueable. decían, no, no, a ver, para para dirigir de, por ese lado tenía que romper todo lo que ya sabía y empezar de vuelta. Y nada, no, lo tomé como un desafío hace dos años y dije bueno, tengo que aprender. Y de esa manera empecé a envolverme un poquito en el terror. Y empezar a buscar la beta para dónde para dónde ir cuando uno dirige el terror. Una de ellas era que tenés que generar algo distinto en la persona en la que le elegís. Yo sé que está más abajo, no me voy a extender mucho por eso. <risa> eh, pero, pero primeramente es eso, ¿no? Eh, el, es un mundo distinto. Para vos fue un desafío. Y no, para mí fue un desafío. Fue, bueno, hoy, bueno, ya lo hemos estado hablando en algún momento, León. Eh, para mí, este año, por ejemplo, es aprender a, jugar, a dirigir Dungeons and Dragons. En ese momento fue aprender a dirigir terror. Y literalmente me tuve que deconstruir y volver a construir para terror. Eh, de hecho, ahora las partidas de D&D las hago como terror porque no me sale otra cosa. Pero, pero va por ese lado, ¿no? Es para mí, mí fue un desafío. Y y nada, y lo bien que, lo bien que hice, porque me, me, me aumentó un montón de cosas y en un montón de herramientas el dirigir un juego de rol. Fantástico. Sí, sí, es un desafío, es diferente. Este. Y vos, Hernán, ¿qué nos contás? yo voy a intentar hacer una historia larga y corta. Eh, cuando tenía cinco años, mi hermano laburaba en un videoclub, empecé mi hermano fanático de las películas de terror, y inevitablemente a mí me terminó gustando de el terror, no sé, sea, cinco años me veía de Chuck y demás en ¿De la época, eh, cuando empecé a jugar rol, empecé a jugar... Empecé a jugar vampiro, que no era vampiro, era vampiro con mortales, en, en ambientado en Silent Hill. <risa> <risa> un Frankenstein muy extraño. Y cuando uní ambas cosas, dije como, acá tengo una beta que es enorme para explotar. Y además arranqué. ¿Por qué el terror yendo un poco alegre? a lo que está preguntando? Eh, Toda la vida del terror a mí me generó una, una sensación o un, un bienestar el género del terror en todos los ámbitos. Yo leo terror, yo veo películas de terror, eh, he estudiado cosas de psicología en más amigos tengo sé cómo funciona el terror físico y psicológicamente de los seres humanos. Me apasiona la idea, me apasiona el concepto directamente y los juegos de rol te acercan a la teatralización eso, hacer tu propia película, hacer tu propia novela, hacer tu propio creep eh, show de, de lo que es el terror. Y bueno, aparte de que, al, al igual que te pasó a vos, a mí me sucedió que los primeros juegos de rol que dirigí o que jugué los manuales físicos que tuve en mis manos fueron eh, Runequest tercera y La Llamada de Control III. Que, por casualidad de la vida llegaron a, a manos nuestras y de mis amigos y era también los primeros juegos que dirigí, entonces estaba acostumbrado a manejarme en para mí era... Eh, más borreo e investigador en los 20 que se moría muy muy fácil el, el rol hasta que bueno, después expandí el universo y, y demás es más, yo durante mucho tiempo no jugué rol por cuestiones temporales y de que no conseguía gente y que el material era complicado y demás bueno, cosas que ya sabe todo el mundo, que en Argentina y en Argentina en general eh, hasta que un día caí de rebote en un canal de roles de su rolero y están jugando la partida de un juego que a mí me encanta que se llama No te Duermas mm. y a mi tipo me voló la cabeza No te Duermas fue como, no, Cattullo no es terror, Catulo es solo un grupo de chavales intentando sobrevivir <risa> sí. a, a cosas muy muy feas pero le falta un montón de cosas para hacer terror el concepto de terror no lo tiene pero esto es terror y es como, esto es un juego de terror. y esto es lo que yo vengo buscando en mi vida y ahí tipo reenganché eso ahora sí hace, no sé, seis años, cinco años, y, y retomé con toda la fuerza para poder dirigir, principalmente el terror. Bien, o sea, o sea, en tu caso vos siempre estuviste relacionado con el género de alguna manera? Exacto, sí, sí, sí. Es, ya te digo, es un género que me apasiona en, en todos los aspectos que se, que se puedan buscar. Genial. Bien, ahora antes de, ya de, de meternos más en detalle, hay... hay... Hay algo que estaría bueno como desmitificar, que tal vez la, es que, eh, que las partidas de terror o de horror, de como sea, duran poco Y... Uh. y... Yo estoy seguro que no es así eh, La partida más larga que jugué, que dirigí de Tulu, así, de, de horror cósmico, etc. Duró un año y medio, jugando todos los domingos cuando éramos jóvenes y teníamos tiempo, ¿no? Sí, eh, en esos horarios todos los domingos ¿Cómo, cómo es el caso para ustedes, digamos? ¿Cuánto...? Y es que... terminó ¿Cuál fue la partida más larga que tuvieron la oportunidad de jugar o dirigir así. ¿Vos eh, compartida te, refer te referís a la sesión o a una campaña aventura? A no, una campaña aventura, historia, Lolo. Eh, Hernán, por favor. <risa> eh, la campaña actualmente que estamos llevando de Cultos Sinoprole, que lleva casi tres años. Tres años. Tres años. Tres años es un montón. Tres años jugando semanal, cada dos semanas, una vez al mes tuvimos un bache, eh, empezamos eh, un, un par de días eh, que hicimos varias semanas, tuvimos un bache creo que de seis meses y después de eso, no, no sé si más pero después de eso te puedo decir que desde que empezó la cuarentena estamos jugando todos los martes qué bien eh, y de ahí hacia atrás creo que metimos seis meses, en total la otra vez la, otra vez la habíamos contado creo que eran como 80 partidas que ya vamos teniendo Sí, sí, sí pico de horas de, de juego. Sí, violentísimo, eran era muchísimo Y bueno, nada, lo mismo, no? Cuando vos jugás terror, cuando llevas una partida de terror, no necesariamente tiene que ser fatal. O sea, eh, podés jugar juegos de terror en los cuales vos te morís al final de la partida. Pero como siempre en un juego de rol, lo que va a primar es la trama, el contenido. Y como dice Hernán, nosotros hace tanto tiempo estamos jugando una partida, la misma campaña o la misma secuencia, todo conectado. Los personajes quizás cambiaron, algunos. Pero <risa> la historia sigue siendo la misma. Y podemos considerar que sí, que, que es la misma. Eh, es la misma partida, es la misma campaña. Tres años, es un montón. Y. No, no quiero tirar mala suerte, pero piensa que le falta mucho, le falta poco No sé quién está dirigiendo Hernán <risa> Acabamos de empezar, hace tres partidas Acabamos de empezar un nuevo arco Ah bueno, no, tiene para rápido claro. Sí, no, no, no, no tengo la más mínima idea porque la campaña no va a ningún lado concreto. Exacto. Sea, claro. o sea, <risa> la, la campaña la ha subdividido en arcos, cada arco tiene como un evento principal, mm -hmm. pero los no sé, eventos del pasado rebotan directamente en el principal, son extensiones del mismo. Claro. Y lo último que hicimos fue jugar una conversión para cultos de horror de Orient Express, la campaña clásica hermoso, hermoso hermoso En la, la cual batalla. todos los personajes acabaron o, o muertos o no se supo el destino, uno acabó convertido en dios. Entonces es como, empezamos de vuelta, hicimos un reset del universo, empezamos de vuelta con otros personajes. Y los chabones que entraron re como, bueno, nos vamos a comer el mundo, primera cosa que se encuentran es como que hay, hay ecos de la campaña, de todas las campañas pasadas sí. resonándoles en la cabeza. Se volvieron a encontrar con cultos viejos, se encontraron que la historia de alguna forma está todavía presente, con qué pasó después de ellos se si fueron de Buenos Aires, cuando fueron al Orient, o sea, sigue existiendo todo el universo a través de los otros personajes. Entonces, claro. ellos están mamando un poco de lo que dejaron sus o sea, personajes sí. de hecho hay, hay cosas Leon, que bueno y el público que por ejemplo una de las cosas que jugábamos mucho con, con Hernán es que mi personaje inicial fue cambiando y fue tres veces personajes distintos en la misma trama y en otros juegos porque solemos bueno Hernán nos, nos trae a la mesa nos sirve otros juegos que continúan en la misma historia eh, y tiene una habilidad hermosa y enorme para cruzar de toda la data. Eh, nosotros jugando los mismos personajes y jugando en otros juegos, otros personajes. Esas otras historias se cruzaban con la actual. Y era como una mezcolanza de, de tramas y de juegos que terminaban siendo... No sé, en el caso mío era mi personaje, que había estado en coma un año y había vivido todas esas vidas. Eh, después se despierta, cambia, pero cuando se despierta en realidad no es su personaje no es el personaje sino que es un amigo que estaba en, la, en el cuerpo de él con la mente del amigo, digamos y eso va avanzando y se van cruzando y van cambiando las personalidades, bueno un montón de, de situaciones súper bonitas eh, que la verdad que llevan para adelante lo que es el, el, el juego de rol del terror y como dice Hernán, siempre eh, terminamos sorprendiéndonos de tal cosa sí, <risa> sin, ir más, sin ir más lejos la, hace, dos, hace una partida eh, Hernán nos dice, bueno, van a ir a Tal punto de No sé, bueno, está en Salucero Que es un, un, una localización De mis partidas claro. Entonces empezamos a hacer Un, cruce, un crossover de, de multiversos Y nos matamos de risa Es muy lindo no, no, está está ahí, Bueno, ahora sí Ahora sí Cuando Cuando ustedes dirigen Rol cuando están en el asiento del DM, ¿no? Y el de Storyteller, GM. El nombre correcto del juego. ¿Qué, qué es lo que consideran que hay que lograr? ¿No? Así como uno juega fantasía medieval, tiene que ser tal vez algo más épico, en el que. héroes de mundo. O están dirigiendo algo así, algo de terror. ¿Qué es lo que ustedes buscan generarle a las personas? ¿Qué es lo que quieren hacer? En mi caso, Leon, creo que.. En el momento en que vos... Eh, voy a hacer un chiste interno, pero va por ese lado. En que vos tenés una puerta y no la querés cruzar, eh, creo que lograste el objetivo. Cuando el personaje eh, te lo tenés enfrente de, de una situación y el jugador no quiere llevar adelante esa situación, es el momento en donde lograste el terror. Es el efecto. Eh, más allá, vos por ahí en, en un juego medieval o, u otro, vos tenés al personaje héroe que se tira su espada, pelea y no le importa nada porque sabe que las cosas pueden salir bien porque eso es un héroe. En las partidas de terror, vos sabes que si haces eso no la contás. Entonces empieza la dicotomía de avanzo y juego con la historia o conservo mi personaje. En mi caso creo que va por ese lado. Cuando vos afectás a la mente del jugador, entonces estás haciendo las cosas bien. Me Una respuesta de yo intento mantener un poco el suspenso y generar esa, esa sensación de inseguridad. El, el comentario que hace Ari viene a raíz de que uno de nuestros jugadores tiene, no miedo, pero cada vez que tiene que abrir una puerta, duda porque se <risa> conviene el dos veces. Dos veces. Por una <risa> puerta. Y ahora, el chiste no es que eso le da miedo, pero el chabón pasó por cosas como mirar al cielo y encontrarse en cara con su tiburán. Y es algo que el tipo le quedó claro por el resto de su vida, entonces es como... ¿Quieres mirar al cielo? No, no quiero mirar al cielo, no importa que pase, no voy a mirar al cielo. Entonces es como un drama que le queda, y vos tenés un montón de cosas, y bueno, en el caso de Kullus te lo permite por el sistema, no sé, uno de los personajes que entró una vuelta una pileta y se quedó traumada por vida y tenía hidrofobia. Eh, y ahí creo que entró un poco lo que hace el personaje, o sea, yo capaz no me daba cuenta cuando el chaval entraba en contacto con el agua, pero los chicos se acordaban y tipo, hacían la secuencia del de hecho de tener microfobia o, no sé, la fobia de los insectos que le había agarrado otro, o paranoia, o algo así entonces, para mí lo que, eh, lo que busco generar en los jugadores es eso eh, por un lado busco que los jugadores se incentiven y sigan la historia y se metan con sus PJ, como me pasa mucho con la campaña que está haciendo con y me ha pasado con otras campañas que han sido las mejores de terror para mí eh, pero busco generar esa, esa incertidumbre si yo estoy jugando con ustedes dos y vos, León, me decís, voy a abrir la puerta y Ariel está muy lejos para ver lo que pasa, yo te voy a decir, bueno, venite, Ariel, se del el canal segundo, Le voy a contar a vos lo que pasa. No solamente te voy a causar a vos la escena de lo que estás viendo, le voy a, le voy a dejar a Ariel ahí mordiéndoselo y diciendo qué carajo lo que estás viendo detrás de la puerta. Porque él no lo sabe y vos sí. Y eso le va a generar todavía más miedo que el hecho de ver tía y detrás de la puerta. De la puerta, de la puerta no nada. Pero es la incertidumbre lo que le va a generar el chaval el miedo. Y esa al... incertidumbre es lo que está bueno en las partidas de terror. En realidad, generar miedo a, a nivel eh, psicosomático en una persona es algo muy complejo. O sea, el miedo es una respuesta natural del cuerpo ante un peligro. Yo no puedo emular un peligro en una mesa donde estamos todos sentados comiendo chisitos, no. pero puedo generar ese suspenso y puedo generar esa sensación de... Eh, de incertidumbre que hace decirle, ¿qué vas a hacer? Me voy para allá. Ok, vení un cachito conmigo a la otra habitación y te voy a contar lo que ves. Los demás no se de van a entrar. Los demás se quedan en incertidumbre. Eso empieza a generar, no miedo, pero genera esa sensación de la puta, va a pasar algo y no sé qué es. Porque yo no estoy presente. De hecho, pasó eh, en una de las, de las mesas cuando muere Christian Auchinfoil. Que sucedió eso, hubo una situación, eh, Leandro, uno de nuestros compañeros, hace Bebeor de Auras, que es un poder que te, te lee la cabeza, Hernán se lo lleva y cuando vuelve, eh, Leandro es un jugador muy muy detallista y muy bueno, la verdad, eh, lo primero que dice es cuando, cuando, cuando vuelven de, al, al canal, por decirlo así, Dice, estoy, me, me siento... Ustedes me ven nervioso y dubitativo. Eh, lo que siguió... Yo estaba jugando con Christian Oakenfold, otro personaje. Lo que siguió después fue que yo intenté sacar el arma para pegarle un tiro en la cabeza. Él hizo otro, otra cosa. No me acuerdo qué, pero fue una lucha. Eh, terminé tirado en el piso y me terminó rematando con un tiro en la cabeza. Eh, o sea, es lo que dice... Perdón, sí, sí, ahí, está, sí. ahí está justamente lo, de lo que se logra con los buenos jugadores. Ariel estaba jugando con un personaje que era un agente de Delta Green. Delta Green, para que se conocen, Caturu es una agencia anti cultistas anti-mitos. Los otros dos personajes eran cultistas. Claro. El chabón buscaba casarlos a ellos porque iban a hacer algo que era muy serio. Entonces, la sensación de, de presión que tenía el personaje de Ariel y Ariel a raíz de estar metido en la boca del lobo era constante. Y los otros dos estaban como recogiendo mandarinas en la verdulería o sea. No tenía ni idea de qué estaba pasando, pero a mí la pasaba como miocote porque era como, me enganchan y me matan pejota sí, sí claro De claro. hecho, de hecho esa, esa, esa escena derivó en que yo me había ido a hablar con unos chinos en un, en un, en un puerto, pero también había salido del canal. Cuando vuelvo, eh, digo algo, no sé, mala elección de palabras, ahí surge el velor de auras y ahí surge mi muerte. Todo eso fue en 10 minutos. Eh fue la verdad que fue una muerte fantástica, hasta el día de hoy me arrepiento de haber utilizado el arma en vez de haber utilizado un poder arcano pero bueno, son decisiones del personaje, ya está Así yo, sí, es, claro. lo, es, lo que, es lo que digo bueno, genial genial, genial. me encanta porque sí eh, asustar a alguien es difícil sobre todo en una videollamada no está, está encima un poco más complicado cuando no está compartiendo la mesa eh, es difícil sí eh, totalmente de acuerdo. Y hay que. Y hay que. Ese sentimiento de duda eh, que le puede generar a los jugadores. Cuando lo ves del lado del DM te. te, te, te reís un poquito, ¿no? No podés evitarlo, <risa> cuando, cuando vos le presentás todas las opciones y, y no quieren tomar ninguna, ay, ay, ahí, ahí decís. Lo veré <risa> <risa> Mi trabajo está hecho aquí. Mi trabajo está hecho, sí, sí. Listo. Yo creo que, creo que sí, que eh, además el. Eh, por ahí en todos los juegos, ¿no? Pero en el de terror eh, Tiene una cuota de egoísmo Desde ese punto de vista sí, sí. Es, Vos tenés que llegar a que suceda eso eh, eh, Por decirlo de alguna manera Es un egoísmo bueno Voy a decirlo Porque si vos lo lográs La mesa la está pasando bien Y vos lograste el objetivo de mmm, Dudaron, perritos Claro. Pero bueno, va por ese lado es, Lo cierto es que digamos cuando todos se sientan a jugar Un juego de este estilo Como que todos aceptan Va, va a suceder algo similar Algo en el que, eh, eh, eh, que Bueno, abrir una puerta y tener una escopetazo en la cara Poner cosas por el estilo eh, eh, Hay una incertidumbre grande A la hora de, de ser una persona común y corriente sí. A diferencia de tener una espada y magia, ¿no? Eh, claro Que no hay tanta incertidumbre, poner el escudo y listo <risa> <risa> Bien, sigamos un poquito Hay algo que vos mencionaste, que me gustó mucho Que fue lo de eh, Que para dirigir Campañas de fantasía o la idea en tu caso, más puntualmente, uh -huh. tuviste que deconstruirte como, como DMGM de y reconstruirte sí. para, para poder encontrar tu, tu estilo en el género, ¿no? Sí. Y, y eso es importante porque cuando vos empezás a dirigir tenés que absorber herramientas, tenés que absorber recursos, tenés que aprender a usarlos, tenés que equivo equivocarte al aplicarlos. Y, quería preguntarles a ustedes, ¿cuáles son algunos recursos que ustedes encontraron muy útiles o que les sirven mucho, o que les gustan, para dirigir estos juegos? Hernándale vos, ¿eh? A ver, eh, recursos, yo creo que los props, todo el tipo de props que le puedes acercar a los jugadores, ayuda un montón desde, no sé, bueno, Catullo es un juego que viene con sus propios props, te los regales y te los tira por la cabeza, eh, me dan retazos de diario, notas para mí particularmente, yo, yo estudié muchos años música, eh, para mí la música es súper importante, eh, en todos los ámbitos. Eh, yo vi una película y una película para mí, de terror, de cualquier género, destaca por la música que, que tiene encima. Creo que una partida de, de rol eh, también tiene ese, ese punto de ambientación donde la música aporta un montón a lo que vos podés decir dentro de la partida. Aparte de eso, a, a nivel no, no técnico, o sea, cosas propias, eh, yo tengo asumidas herramientas tales como, no sé, los silencios en los momentos adecuados son buenos eh, el, el, el, no, el no el esconder, pero el no decir cuál es la dificultad en la que se están afrontando los jugadores esas, eso es algo muy típico, es como eh, tirar los dados contra un 15, tirar los dados contra un 10, tirar los dados contra un 8 a mí me gusta guardar en los momentos de tensión, es como tirar los dados, contra qué voy, vos tirar los dados yo después te digo qué pasa y quizás no tengo ni idea de cuál va a ser la dificultad. En realidad lo que estoy midiendo es cuáles son las circunstancias y en mi cabeza lo que estoy barajando es Ok, si le sale mal, o sea, si sale una tirada muy desastrosa, digamos, no sé, 4, ¿qué puede pasarle de malo? Y si le sale una tirada relativamente buena, ¿qué es lo que podría sacar en ventaja de esto? O en definitiva, ¿qué información le voy a dar a Red. Pero la sensación de esa, de vuelta, volviendo a, volviendo a lo que decimos un punto anterior, eh, la incertidumbre que genera el hecho de que no sabes a qué tenés que llegar, es algo que está muy bueno. Yo me acuerdo haber leído varias veces, porque es un juego prácticamente entendible, la cuna, y en la cuna vos tenés una dificultad estándar. La cuna te dice, este es el número que van a tener que llegar. Nunca es más, nunca es menos. Este es el número. Y vos jamás en la vida tenés que ser un jugador cuál es ese número. Entonces es como, tira ¿a qué tengo yo? Tirá y yo te digo: si te alcanza, te lo voy a decir, si no te alcanza, te lo voy a decir. Sí. Pues y podés agregar dados, si agregar dados implica poner en ritmo otras cosas eh, y jugar un poco de tu, Bueno, ahí existe la estabilidad mental, pero jugar un poco con el tema de la realidad que tenés alrededor. Estás en un tonírico, eh, y es como: ok, tiro, y si no me alcanza, porque no sé cuál es el número objetivo. Y si agrego dados, me estoy, me estoy jodiendo yo, porque estoy metiendo cosas encima de están cargando después entonces ahí es donde creo que es una buena herramienta el hecho de, de esconder cierta información, guardarte cierta información para vos al respecto de lo que lo que ven, lo que escuchan eh, lo que sienten eh, los números objetivos en algo realista eh, los puntos de vida de un monstruo lo, lo que sea el misterio generado a través de yo tengo esta información y no te la voy a dar me la voy a guardar sí. Buenas, buenas ideas sí, sí, sí, eh, Creo que sí, coincido con, con Hernán eh, Como siempre digo, él para mí es mi mentor de, de terror eh, Me guió, me dio la manito y me llevó a las sombras Y estoy muy agradecido eh, Por acá, por el chat Son los eh, por... pervertidos Sí, bueno, eh, el terror y el horror son parte de ellos, Pero bueno, es lo que hay <ríe> Eh, nota 122 en este momento En el chat decía El terror es 50% música y sonido Bueno, por ese lado creo que sumaría la herramienta Primeramente Todas las herramientas que nombró Hernán Son eh, más o menos las mismas que uso Y el hecho de eh, Cortar con A ver, si vas a jugar una partida de terror con, Cortar con la joda eh, Dicho mal y pronto Perdón, León, eh, el, el vocabulario El el, el chiste y el, y el hablar del partido y qué sé yo, eh, los intento eliminar, porque la partida de terror necesita jugarse con seriedad o sea, venís a jugar terror todo lo demás lo tenés que limpiar porque si no, no te podés eh, no tenés una inmersión adecuada la música es la que te ayuda eh, a. Te, da el, te, te muestra el camino hacia donde tenés que ir, obviamente una música bien, bien puesta no para el caso eh, y después eh, lo mismo, nada Imágenes, eh, algún sonido, alguna extensión Cosas por el estilo Pero nada, no, no me voy a extender más de lo que dijo Hernán Porque es casi, es casi lo mismo Sí, ojo, yo quisiera hacer un, un solo comentario de agregado eh, La música es súper importante, es verdad Pero yo creo que también lo que decía recién El silencio es importante Y voy a dar un ejemplo el sonido, Probablemente, no se probablemente se todo el mundo conozca o Probablemente todo el mundo sepa de oído mínimamente Dark Souls. Dark Souls no tiene música. La única música que existe en el Dark Souls 1 es la música como en el combate final. ¿Por qué? Porque la idea, el chiste del juego es: te estoy mostrando un mundo en decadencia, completamente destruido. Entonces, ¿dónde hay música en un mundo destruido? En dos lugares. En el jefe final, que es lo único que está tan corrupto, que tiene su propia banda sonora, y en la fogata. Porque es el único espacio de paz que tiene en todo el mundo. Y esa inmersión a partir de la no música que tiene sonidos y demás evidentemente porque es un videojuego también genera esa sensación de, de soledad, de, de angustia, de, de paranoia, de, de terror incluso en algún momento. Entonces yo creo que eso va, va por ese lado. O sea, el, la posibilidad o la facilidad que vos hacer, podés hacer con la música o con la inexistencia de la música en cualquier obra te da un le da un nivel a lo que estás haciendo, sea una política rol, sea una película, o sea cualquier medio que pueda incluir el sonido, que no te da ningún otro efecto. Me encantaron. Hay algo. Hay algo muy común, que eh, por lo menos me solían preguntar, y eh, creo que era, incluso lo viene en el chat, es el tema de la iluminación. Sobre todo cuando eh, hay. Eh, la las velas. De alguna manera las velas y el género de terror están como. muy relacionados. Yo tengo que confesar que la vez que lo hice no se veía nada, era complicado verlo, porque el foco ilumina más, pero sí la ambientación estaba ahí, eh, estaba mucho más marcada. ¿Ustedes lo, lo probaron? Eh, ¿Jugar a la luz de las velas? Sí. Eh, nosotros, eh, Hace un tiempo, no estando dirigiendo yo, estaba dirigiendo Ezequiel, uno de los chicos de, del staff de Concilio, en su momento. Eh, estaba dirigiendo llamada de Tulu, estaba jugando en Buenos Aires. Y nos pasó que estábamos jugando con velas. Eh, Solíamos jugar también Vampiro de la Oscura con velas. Pero en ese caso estábamos jugando a Tulu. Eh, estábamos súper inmersos eh, en la habitación. Dos o tres velas. Éramos creo que es cuatro o cinco en la mesa. Y, y por alguna de esas fucking casualidades alguien pasó por la puerta de calle y la golpeó. Vos te das una idea. Quedamos todos pegados en el techo eh, como arañas. Del cagazo que nos dio. Eh, así que sí, jugué con velas y la pasé mal. La pasé mal. Si bien si, online. Si el director me pagó esa persona, fue el mejor gasto que hizo en su el... No, no, no. Había gente que estaba pasando que iba a una fiesta enfrente, que no se escuchaba, pero iban golpeando, poner las ventanas y qué sé yo. Fue, fue complicado. Fue complicado. Hoy en día, o así sea, si es, esto es lo que son partidas presenciales. Muy recomendables, ya que estamos al paso de velas. Eh, el juego siempre lo recomiendo Ten Candles Que justamente se juega con velas Y justamente se trata de un juego de terror eh, Fatalista no Al final del juego siempre, siempre morís Y a medida que vas avanzando Vas apagando velas Entonces la oscuridad te va a consumir Claro, claro lo necesitas eh, es, La oscuridad Es una buena ayuda para Para darte límites eh, Uno, como bien decíamos recién Siente por... Eh, tiene el sentido del oído del, del olfato, del, del tacto y, bueno, obviamente de la vista, pero el oído y la vista son los principales para ubicarte en el espacio. Si vos no tenés vista y si vos no tenés o tenés ocupado el oído, eh, empezás a dudar de todo lo que hay alrededor. Eh, y sí, en el momento en que haya oscuridad lo vas a dudar. Obviamente hoy tenemos el problema de que estamos todos virtualizados, por lo tanto jugar con, con las luces se complica un poquito. Pero bueno, con un poquito de buena voluntad, ¿Sabes qué me hiciste acordar? Eh, un momento del pasado me tocó dirigir una mesa y estábamos jugando en una casa de, de alguien que tenía un ventanal. Y yo estaba de espaldas al ventanal y había una tormenta eléctrica en aquel momento. Eh, entonces estaban los rayos, pero yo no los veía. Yo no sabía qué estaba pasando porque yo estaba dirigiendo de espaldas. <risa> Y, y, Hermoso. Y yo recuerdo a todos los jugadores súper atentos, todos mirándome, porque claro, cada vez que, que caía un rayo o algo por el estilo, que como que me, me dibujaba la silueta o así algo así, y yo no me enteré en ningún momento sino hasta el final, me dijeron, no, encima dirigiste con la tormenta que estuvo y yo, no. la inmersión la logré gracias a, a una ventana, digamos, estuvo ahí. Sí, sí, sí. Alineación de planetas, claro, literal. Claro. Sí, sí, sí. <risa> eh, estuvo bueno. Sí, perfecto. Eh, bueno, continuemos un poco. ¿Cómo...? Eh, a, a, la, a la hora de dirigir, siempre digamos, podés improvisar, siempre podés preparar poco, preparar un montón, digamos. Pero, ¿cómo se plantean ustedes una aventura larga? Una campaña, varias sesiones, una historia de, de terror para dirigir. ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina el proceso? Uf. Para Primeramente, también me pasa que no suelo programar una, una partida larga, eh, una, una campaña. Sí sé más o menos algunas pautas, algunos eh, milestones a donde quiero llegar, pero no mucho más. Lo primero que pienso es, como te decía hoy, ¿qué quiero que sientan los personajes durante esta, esta campaña? Y me lo voy planteando por partidas. Una vez que yo ya tengo la partida, eh, la partida yo me refiero a la sesión ¿no? ¿Qué quiero hacer que sientan en esa sesión? ¿Cuál es mi disparador? Y de ahí arranco Normalmente lo que me pasa es que Quiero que sientan algo Como te decía recién Ahora estoy haciendo, por ejemplo, este sábado pasado Y la terminamos este sábado que viene un, Una mesa con las chicas de Women in Games Que son fanáticas de terror Bueno Lo que yo necesito es que sientan esa angustia Y que al final de la partida generen, Se generen en una ambigüedad por cuestiones de spoiler, no, las voy a, no voy a comentar el por qué, pero entonces estoy escribiendo en relación a eso bien, les estoy dando datos por un lado les estoy dando datos por otro y de alguna manera voy construyendo la ambigüedad, cuando lleguen al final como herramientas para, para poder construirlo, para poder armar la historia lo que me suele servir es eh, por decirlo de alguna manera una eh, Depresión consciente. Intento llevarme mi mente y mi, mi, mi cuerpo, por decirlo así, muy místico lo mío. Eh, pero hasta ahí, ¿eh? no nada más que eso. No, igual te <risa> entiendo perfectamente lo que estás diciendo. ¿eh? Sí, dale, porque intento pajonearme eh, un poco uh -huh. e intento buscar el sentimiento. Esto parece re-flashero, perdón, porque. osta que parece reflasyero. Pero intento buscar el sentimiento dentro mío a ver cómo se siente, cómo se experimentarlo. O sea, yo creo que el terror, si vos no lo experimentás, no lo podés reproducir. Entonces intento ir por ese lado. Me pongo un, un dark piano, hago algo bien oscuro, eh, los auriculares, eh, nada, voy pensando qué, qué carajo me pone triste y desde ahí, o, o qué me puede dar terror y qué me puede dar horror. Esto tuvimos un debate la otra vez, Hernán, con qué cada una de las cosas. Y entonces ahí construir la idea. Una vez que tengo que la idea, de bueno, a través de la escritura y a través de la creación de una aventura, ¿cómo se las reproduzco a los personajes o a, a las jugadoras? Eh, y dándole datos, qué sé yo, no sé. De esa manera empiezo a plantear, ¿no? Y una vez que yo ya tengo eso, eh, de ahí sí, por ahí puedo tirar líneas hacia el futuro. Pero la realidad es que, en el caso de una campaña, la voy construyendo de a poquito, por ahí con, como te digo, quiero que pase esto acá, esto acá, esto acá, esto acá y después sí, me concentro en las partidas para que se sienta el terror, más allá de por ahí de la historia súper hermosa, eh, sino que sientan que están jugando un juego de terror y no están jugando otra cosa más o menos por ahí <risa> genial, ¿estás por ahí, hermano? sí. Total. Sí, sí. ¿vos eh... cómo, cómo te planteas esto? De crear una es una... Si es una partida, o sea, si va a ser un one shot, un par de partidas, algo cortito, eh, algo parecido a lo que dice Ari. O sea, yo me, me planteo una serie de, de checkpoints, milestones, a donde quiero que las personas te vayan llegando. Me plantea más o menos en cuánto tiempo deberían llegar, según, según mi teoría. Pero si intento tipo, un poco guiar hacia ahí, si veo que se van mucho por las ramas, que suele pasar mucho con el tema del terror, porque el terror está muy asociado a investigación, de investigación es una mucho de deducción y de, de, de suposiciones, eh, pero si voy a hacer una campaña, la realidad es que uso el mismo criterio que uso cuando tengo que, que, que crear un juego. Me baso en lo que se llama el Big Dream, preguntas. Me pregunto ¿de qué va a ir la campaña? ¿Cuál es la temática que yo voy a abordar en la campaña? qué es lo que van a hacer los personajes, para eso me gusta conocer previamente cuáles son las personas que van a jugar, entonces yo generalmente una campaña, cuando sé cuál voy a una campaña, les pido a los jugadores que creen los personajes, que me los muestren, que los discutamos, que hablamos, que me cuenten un montón de cosas, les pido detalles de lo que me escriben, qué cosas sí, qué cosas no, eh, fuera del hecho de que hay una, una sesión cero por lo general y demás cuando es una campaña preparada para ver otros tipos de detalles. Y por último me centro en... ¿Qué van a hacer los jugadores en mi campaña? O sea, ¿Qué quieren ver o qué esperan los jugadores de mi campaña? Si, de vuelta, lo mismo que me preguntaba o sea, Si vos sigan y están jugando la campaña conmigo yo te voy a decir Bueno, me a tu PJ eh, ¿Qué esperas vos de la campaña? ¿Esperas terror sobrenatural? ¿Esperás ¿Esperas eh, evidenciar ciertas cosas al respecto de, de, del fatalismo humano? Eh, ¿En dónde te gustaría que fuera la campaña? ¿Qué cosas te gustaría ver? ¿En qué tiempo te gustaría que fuera? Yo no pienso en todo ese tipo de detalles, o sea, yo no pienso en dónde la voy a ambientar, no pienso en qué época va a ser, porque contar total, todo eso lo pude adaptar. A ver, particularmente también me gusta mucho lo de la historia, pero también la realidad es que hoy por hoy, si sí, yo tengo dudas respecto de qué pasó en 1938 en Londres, entro a la Wikipedia o entro a una página de historia y lo no puedo en dos minutos, puedo tener cinco hitos y agarrar eso. Necesito mucho más entonces el, el aspecto ambientativo de dónde y cuándo vamos a jugar es como absolutamente totalmente secundario es algo que tenga que buscar algo muy muy específico de ese lugar eh, me centro bien no me me centro en esos tres puntos me centro en eso qué quiero generar yo para la campaña qué es lo que, es lo que los personajes me están proponiendo que quieren ver la campaña y qué los jugadores me están pidiendo que yo les muestre la campaña y más a eso lo voy a crear voy, voy desde de a poquito voy de cero eh, me creo una campaña, un, perdón, un primer escenario, unos dos tres primeros escenarios y después es como, ok, podemos en base a las consecuencias de lo que los jugadores hacen. La campaña que Ari está jugando con nuestros amigos nuestros eh, es la raíz de las consecuencias de lo que ellos han hecho a lo largo de los últimos tres años. Los únicos momentos en los cuales nosotros teníamos algo planteado fue cuando arrancamos con Ariel y con Leandro, que el otro chico, que jugamos fugido en blanco de, de, de los solo roles. e Incluso ahí, la historia, si vos lees el manual y ves las partidas, te das cuenta que está absolutamente desquerumada, entre comillas Porque yo hice básicamente lo que me iba saliendo un poco de abajo No tiene mucho que ver con la evaluación, pero yo tomé algunos hitos y dije, bueno, a ver, agarro esto, agarro esto, me llevo esto Lo encajo con esto, y después los chicos fueron metiendo chicha Y hay cosas que hay, y ahora es cuando a Ariel le sale el, el blog twist y se, y se nos cae ahí de, de posaderas eh, Muchas veces los chicos me dicen. Uy, mirá cómo me enganchó la historia. Y sí, me enganché la historia. Dale. Fue pura casualidad que se engancharon la cosa así. Y yo dije, como, ok, quiero hacer esto, listo, les voy a tirar esto. Sí. Y sí, sí. me enganchó. <risa> Estas son las verdades de los DM. Los secretos más, sí. más conocidos de los DM. <risa> Ahí, eh, perdón, eh. quiero marcar una cosa que decía recién Paxiulamx. Eh, o algo así. Adrian. En el chat que yo he narrado en el tren de 11 de Buenos Aires, narrado en un lugar conocido para me ayudó al tren clima. Sí, esto no solamente para lo que son los juegos de roles de terror, sino para cualquier eh, tipo de rol. Si uno juega, a ver, hay mucha gente que juega y esto es, para mí, una falla, para mí, eh, que juega rol de terror eh, ambientado en el juego. Es decir, juega un rol de eh, de Tulu en Arkham. En, en Chicago, en Nueva York, en que yo no tengo ni idea cómo es Chicago, no sé cómo es Nueva York, menos Arkham que ni siquiera existe. O por lo menos eso me dijeron a mí. Pero el hecho es que si vos te llevas a una persona y le haces pensar que está en el medio de Constitución a las 3 de la mañana, con un corte de luz, pensando. En hasta dentro de dos horas, que el olor alrededor no está bueno, eh, le quemas la cabeza porque ella sabe, y ya sabe cómo es el, el, el, el, el ambiente, ya entiende cómo es el ambiente, y, y las vísceras se le van a revolver de otra manera a un lugar que desconoce totalmente. Como, como decía recién en el, el caso de Once, eh, cualquier lugar que vos utilices que... ¿Hola? Oh, no me digas que hablé y nadie me escuchó todo yo, lo que yo. Dije. yo te <risa> escuché, no sé si salió en el vivo. ¿no? Sí. O sea, te veía que se prendía el audio, pero no. no me digas. Lo censuraron, sí, porque ¿Sensuraron? dije muchas cosas. Era, ah, era mira lo más profundo que Era dice, demasiada verdad. Vida, no, sí, sí. Es que en cuanto dije eh, Arkham no existe, se me colgó seguramente algo. ¿Hasta dónde, hasta dónde escucharon. Hasta dónde escucharon. No voy a repetir todo, pero. Lo importante es que si uno juega con locaciones que los personajes y los jugadores, mejor dicho, que los jugadores conocen o los jugadores, eh, es mucho mejor por la mentalidad, básicamente lo presionamos. Sí, eso te facilita mucho. Porque porque justamente, digamos, estás jugando con el conocimiento de las personas eh, Igual, no, no, no quita, digamos, que si querés usar Arham y, y metés Arham en mitad de once, también esto. Eh, en, en el fondo de los juegos de roles es inventar, a ver qué sale Eh... hay algo que, con lo que quería seguir eh, Estaba más relacionado con la parte de las descripciones Porque, bueno, como... Cuando te toca dirigir, es parte del trabajo, ¿no? Eh, en el caso de que sean El, el estilo de, de, de horror que ustedes tengan Cualquiera Si es de monstruos, si es de horror cósmico, si es más personal eh, ¿Cómo encaran las descripciones? ¿Qué, qué, ¿Qué utilizan para Poder Lograr esa imagen mental En sus jugadores? Eh, a ver, yo me fundamento mucho en cosas que ya existen, en, en dibujos o en criaturas que ya existen. No sé, si te tengo que escribir un nombre de Len, te puedo decir algo como Che, León, ¿viste la película Laberinto del Fauno? Sí, bueno, ¿te acordás el Fauno? Bueno, algo así es un hombre de Len. Es un ser con patas de carne y te voy metiendo detalles ahí que, que puedan tener... O te digo, te encuentras con... Directamente no te digo qué es la criatura que te encuentras, te digo, te encuentras con una criatura. ¿Y cómo es la criatura? Y ves que la cara del tipo... Tiene boca, no tiene nada más. No tiene nariz no tiene ojos, no tiene nada. Ok, ¿y qué más? Y ves que levanta la palma de mano y la palma de mano tiene un ojo. Uso descripciones eh, al respecto de... O no generalizadas, o sea, en lo que estás viendo y lo que vas a ver conforme la criatura se revele o cosas que vos puedas asociar con una imagen que ya te, ya te percibe una cierta... En muchos casos te, te percibe un cierto desagrado, te percibe una cierta esencia. Y si no, lo que yo hago mucho eh, es jugar con ese concepto de Lovecraft de no veas al monstruo monstruo. El, el, el, chiste, el, el chiste de no voy a ser de los Simpsons, bueno, sí. así. Es peor. No voy a hacer, no voy a yo te voy a contar qué pasa alrededor, te voy a contar lo que ves voy a hacer la gran Alien el octavo pasajero, no por falta de recursos, sino porque el chiste es que no veas a la criatura, hasta el final, y te voy a dar la sensación, te voy a dar pistas, te voy a ir dejando cositas ahí que te van a decir, te vas a encontrar un bicho que tiene tal aspecto, lo que sea, lo, lo que sirva, eh, gente que te dice que vio un hombre polilla, eh, dibujos de, de la criatura, eh, lo que sea pero yo te voy a agarrar y no vas a ver al bicho, al bicho te lo vas a encarar al final pero vos ya tenés, venís haciendo una idea de cómo viene a hacer el bicho, ya, ya en, tu, en tu cabeza te vas generando un bicho y eso es peor todavía lo que yo te puedo decir porque uno va a tender a imaginarse al monstruo a partir de sus propios miedos o a partir de sus propias cosas que le desagradan y el monstruo por más que no se parezca en nada a lo que vos estás pensando, ya lo tenés mentalizado así y si yo termina la partida y en vez de mostrarte al hombre polilla, te, te muestro una foto de Silvio Soltán, vos ya vas a estar tan mentalizado que la foto de Silvio Soltán va a ser como, no, eso no es, es lo que yo tengo en la cabeza y eso que vos estás mostrando es una mentira. Tiene una foto una Y así funciona el terror. O sea, el chiste es ese, es, ya te mentalizaste, ya crees que es eso, entonces para vos es eso, no importa lo que yo te vea. Y ya te la pasaste mal toda la partida pensando, uy la puta madre es un millón así, que feo la yo me llevo de manera así, salgo corriendo para el otro lado de la Patagonia <risa> no importa yo, yo no hice nada, yo simplemente te dejé pequeñas cosas y vos después ataste los cabos sobre que te vas a encontrar entonces la descripción del monstruo sirve mucho en, en ese sentido o sea, no te gastas en pensar en un monstruo horrible porque el monstruo horrible lo pierdes cuando empiezas a, a detallarlo sí. lo horrible es no saber lo que hay lo que decía aquí, lo horrible es no saber que hay detrás de la puerta no sabes que te está esperando eh. ahí tal cual. tal cual en mi caso depende la situación, pero lo que más me gusta hacer es el hecho de de, de avanzar a la persona y que se sienta eh, abordada por las sensaciones que puede llegar a dar al mundo, ahí cometo sí, y lo hago consciente a veces el, el, el famoso error de, de decirle al, al jugador qué es lo que siente su personaje pero lo hago por una cuestión de segundos y de una manera un poco, creo yo, particular. Lo que suelo, lo que me gusta hacer es agarrar cuando se enfrentan al monstruo, es empezar a, a hacer el personaje, empezar a preguntar, preguntarme como personaje, para desplazarlo después al jugador. El hecho de decir, que la habitación está oscura, una, una luz... Empieza, primero a, a, empieza la lamentación, ¿no? Una luz entra que quizás, no sabes si es de la luz de afuera, de la luz de sodio, o si es la luna, o quizás es una mezcla de las dos. Y en ese momento hay algo que se está materializando en el suelo. ¿Es realmente lo que crees que es? Eh, ¿Es un animal? ¿Te parece haberlo visto? No, no, no esto no puede ser. Empiezas a cruzar ideas. Y te viene a la mente algo horrible ahí la luz empieza a subir, empieza a tomar forma y desde ese punto ahí sí empiezo a trabajar por ahí como discernar no el describirle cierta, cierta protuberancia, si tiene más de un ojo si es una criatura conocida o plantearle que es una criatura conocida y a los segundos el pecho se le abre y miles de dientes salen para, no sé para enfrentarse a vos o cosa por el estilo empezar con algo que quizás conocen pero de, se va a, se va corrompiendo a medida que avanza la descripción, lo importante es que, como decía Hernán que vos termines la descripción y esa persona no quiera saber nada con ese bicho que, que diga pará, le encaja un escopetazo o, a mí. o salgo corriendo o, claro, o, me, o, o, o me clavo un curco no, no tengo ni idea, lo importante es eso eh, y es clave en los juegos de terror, es de terror. No es... en un juego normal vos puedes describirlo vagamente, porque al fin y al cabo le vas a pegar con una espada, o vas a hacer cualquier otra cosa, no importa. Eh, obviamente cuanto más descripción es mejor. Pero en el juego de terror, si vos no sos específico, si uno no es específico, o por lo menos si uno no, no se acerca más a lo que tiene que sentir el jugador o la jugadora, eh, está fallando en respecto a lo que es la descripción. Y después, y eso es algo que sí tuve que entender y aprender y me llevó tiempo, si vas a estar jugando un juego de Lovecraft, tenés que entender cómo Lovecraft expresa el terror. Como bien decía Hernán, eh, no ves al monstruo, sentís lo que el monstruo te genera y va por ese lado para mí. es ¿qué, ¿Qué es lo que te quema la cabeza? ¿Qué es lo que te da terror? No te da terror, eh, bueno, generáselo. Y después el horror. y ¿Cómo haces que, que, que esa persona, ese jugador, jugadora tenga miedo a quién sabe qué carajo es eso que está ahí? Que nunca lo vi en mi fucking vida. Bueno, por ahí va la canción. El, el, el describir de el temor más que el mundo, en mi caso, por lo menos. Sí, yo he un pequeño impasse eh, Me hizo grabar lo que decía Ari. ¿eh? Eh, hay un juego que no es de terror, es un juego de Dungeons, eh, clásicos de por Dungeons Blanchion Classics. Es un juego que se basa, se fundamenta en las primeras ediciones de Dungeons Dragons y demás. A mí particularmente me gusta mucho, me gustaban mucho las primeras ediciones de Dungeons Dragons. Eh, y un poco, una regla que escribe el, el, el creador del juego es, es cuando tus jugadores se encuentren con un, una criatura, no les digas que es un orco, no le digas que es un goblin, no le digas que es un... lo que sea, un troll, lo que fuese. Describes a la criatura, y si ellos viajan del punto A al punto B y se encuentran con la misma criatura, no la describas igual a la criatura. describirla distinta, cambiar el color de piel, cambiar las facciones, porque el orco que vos te encontrás en medio de la pradera donde viste toda tu vida, no tiene que ser el mismo orco de la montaña. Y eso es lo que le va a generar a los jugadores en un juego como Dungeon Crawler Classic, donde si sí, bien el chiste no es el terror, pero sí los jugadores siempre se sienten indefensos porque morir es muy, pero muy fácil, no importa el nivel que tengas. Es esa incertidumbre, es, ok, yo maté 300 orcos en la pradera, ahora vengo con esto, se parece un orco, pero no es igual que el orco que yo mato. ¿Qué pasa si le pego un espadazo, el bicho este me agarra la espada con la mano de nuda, me mete un sati y me manda a dormir mejor? Y ahí es, es exactamente lo que genera En un juego de terror Es exactamente lo que busca generar es, Me encuentro un perro Y el perro se ve raro, tiene los ojos rojos Tiene los dientes muy grandes Y le acaban de salir tentáculos de la espalda mm. No sé si es buena idea pegarle un escopetazo Porque no sé cómo va a reaccionar <risa> sí, eh, y estoy, estoy de acuerdo hay como hay, hay que cuidar mucho la falta de información Todos los aspectos en estos juegos como que tenés que darle espacio a, la, a, la, a los jugadores que ellos deciden realmente como es, ¿no? Que vos describís un poco y después, como vos decías, la imagen que ellos se generen va a ser más terrible que cualquier descripción que vos puedas dar, Sí, completamente de acuerdo. Hay, hay, un, hay un caso, me acuerdo, que estuve dirigiendo para Netcom este año, que era. Eh, nada, una aventura en el campo, en un campamento. Hay un momento en que los personajes se despiertan por la mañana y lo que encuentran alrededor es eh, una suerte de brea que sale del piso. Eh, la descripción fue a medida que vas avanzando, chapoteás y te das cuenta que hay una suerte de líquido que empieza a emanar desde el suelo. Llegás a limpiártelo, pero, pero como que queda en los zapatos y cosas por el estilo. Seguís avanzando y ves que eso rodea todo lo que están alrededor de ustedes. Y solamente alrededor del campamento. La gente esa empezó a correr, básicamente. Dijeron, yo no me quiero meter ahí, no quiero tocarlo, no quiero saber nada de, ese, de, ese, de esa cosa. Y dos o tres cositas más. Después cada vez que aparecía el líquido este, que era una baba de no sé qué monstruo, eh, decían, no, no, no quiero saber nada con eso. Y todo pasó, se basó en esta primera descripción de... Eh, eh, ¿Cómo? Perdón, continuar, continuar. Ah, eh. ah, no, pues nos, nos cruzamos ahí, bueno, sí, me... ahí bien, ahí estoy donde quería, bien <risa> <risa> ¡No! <risa> eh... <risa> ¡Me compartí en <bien>, Ariel! ¡Me compartí <risa> en Viste, Y de esa manera, bueno, nada, lo, de, lo que decíamos recién, ¿no? las descripciones eh, llegando al punto de que a esa persona o a ese, a ese jugador o jugadora le dé asco, o le dé repulsión de lo que ve, hace que todo lo demás eh, se tire hacia el terror Suma en el hecho de que. Digamos, cada vez va a ser más difícil avanzar para el personaje. Porque el jugador va a estar dudando de matar o no a su personaje, básicamente. Bien, me encanta. Me encantó Me encanta. Buena... Buenas ideas. Gente, no tengo más agua yo, ¿no? Ya me tomé todo el té. Eh, no, no puedo hidratarme más. Pero al León sí, que tiene ahí un vasito que sí. se sí. le va a rellenar. <ríe> eh, bien. Yo, yo solo quiero decir que estoy montando mis, pu mis puntos para capturar un mágico <ríe> Bien. Ahí está. Bueno, continuemos. Ahora, siguiendo la línea de, de dirigir, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los desafíos que ustedes encontraron, ¿no? A, a lo largo de su, de su carrera como directores, ¿Estaron hasta donde están ahora? Dirigiendo juegos de terror o de horror. De desafíos eh, primeramente dirigir terror, ya el vamos eso para mí fue el, el primer desafío, y después lo que me hacía sentir muy frustrante, frustrado al principio, era el hecho de generar el sentimiento de terror llegó un punto en que bueno, una partida en particular eh, que los, los jugadores terminaban al final y me dijeron Ari me, me volaste la cabeza eh, no, no, no entendí nada hasta el final y pero nada porque se sentían muy metidos en el juego creo que esa fue el, el, el, la ruptura entre eh, me parece que estás, estás dirigiendo el terror pero primeramente fue creo que mi, mi mayor desafío fue eso el de poder y, y dar inmersión adecuada a, a una partida de terror para mí fue lo, lo más difícil yo creo que con el problema que me encontré fue el día que quise hacer el salto de, eh, del horror al terror. Es decir, de, lo, de lo antinatural, del inexistente, del de Jason Boris, el ser antinatural que va con un machete arrebalando adolescentes, al terror real. Y es una transición muy difícil, porque a, primero y principal porque va a pasar algo que puede pasar en cualquier partida de terror o de horror eh, que es que vas a estar tocando, o es más fácil de que pase en terror eh, que vas a estar tocando temas que a veces pueden ser sensibles eh, el terror y el horror tienen esa, esa característica es muy difícil jugar con eso porque en cualquier momento vos puedes estar tocando un tema que al otro realmente lo, lo toca y lo toca mal y la realidad es que por más que yo quiera hacer que mi jugador pasen miedo no quiero que mi jugador la pase mal en una partida sí, si no. A mí me pasa, no sé, que viene una persona que sufrió abusos de chico y tenemos una escena de ese tipo, me parece particularmente no me gustan ese tipo de escenas porque no me gustan, eh, y planteamos esa situación, la persona que está jugando se va a sentir incómodo y no es, el por más que sea una partida de horror de, horror, de lo que quieras, no es la idea, entonces eh, para mí te un poco el tema del terror, que es muy difícil, porque el tema del terror toca temas que son muy sensibles, porque siempre van contra la realidad, siempre golpean contra la realidad. Yo he dirigido partidas de una mezcla entre horror y terror, Fantasmas Asesinos, de Vincent Baker, en la cual los fantasmas que la persona encontraba eran fantasmas de un antiguo centro clandestino de detención de lo que se te ocurra. Y eso es todo terror, la realidad es que son cosas que dan miedo. Uh -huh. Pero son también cosas reales y lo que, el hecho de que sea real lo hace un poco más palpable, lo hace un poco más eh, factible y eso también incomoda. Entonces para mí el gran reto es encontrar ese punto en el cual yo te puedo dirigir una partida de terror donde el concepto de el monstruo es el humano, pero tampoco te incomode, que te genere realmente una sensación de, corrijo, que te genere una sensación de incomodidad pero que sea meramente a, a nivel de lo que estamos narrando. No a, a nivel persona. Que no le incomode a León. Que le incomode a Juanito Pérez, que es tu personaje. Claro. claro. Sí, sí, tal cual. Es que para mí fue al revés. Como que... Desde cuando empecé a jugar... El... Al final de todo, siempre había una persona. Era tipo Scooby-Doo, ¿viste? Eh, al final de todo, de todo esto horrible que viene pasando... Siempre había una persona... ...queriendo hacer algo terrible... ...o como sea... ...y yo tuve que hacer la transición al revés... ...tipo pasar a la ficción... tipo ...pasar al monstruo... ...pasar a lo cómico ...y me complicó un montón... ...porque de repente... ...era mucho más fácil razonar como una persona mala... ...que como un ser tipo de otra dimensión... ...pero sí... yo ...la empecé al revés... ...así digamos... ...los problemas siempre eran... De alguna manera generados o, o promovidos por personas eh, que estaban vivas o reales o lo que sea. Y, y, y hacer la transición al revés a esta, esta parte de la ficción del, del, del género me complicó un montón. Creo, creo que también está eso, ¿no? El hecho de que vos decís, bueno, eh, uno, uno, eh, criminal mind, vos sabés qué suerte de... de eh, qué suerte no. Eh, qué tipo de mente podría estar en la de una persona, porque nosotros somos personas, como para moverte hacia ese punto. Tenés un montón de series, un montón de información, y más o menos puedes sacar una línea de, entre comillas, la enfermedad que tiene una persona para hacer tal o cual cosa. Yo de un monstruo que ni siquiera pertenece a esta dimensión, ¿Qué, ¿cuál es la motivación de esa criatura? ¿Qué necesita? Entonces, tenés que construir el monstruo para poder generar una causa generar toda una trama alrededor de esa causa y después meter a los personajes en la causa. Es, es como es como bastante más difícil. Bueno, yo creo que ahí está, el, ahí está el tema. Yo particularmente cuando creo el monstruo, cuando tomo el monstruo no le busco una causa. Porque el monstruo no tiene por qué tener una causa y si tiene una causa no tiene por qué ser explicable. Los monstruos es de se plantean como seres que no son monstruos, no son, son en realidad extraterrestres, son alienígenas que en realidad no es que no tengan una causa o no tenga sentido lo que hacen simplemente que los chavales están tan evolucionados que lo que quieren hacer nosotros no lo entendemos entonces yo parto de ese fundamento es, ok, te encontrás con un horrendo cazador, ¿qué está haciendo? no sé, cazando gatitos, ¿y por qué lo hace? no importa, si yo te lo explico a vos vos no lo vas a entender y yo tampoco en realidad lo sé porque no tiene por qué explicarte este tipo de cosas o sea, el bicho tiene un sentido de ser por lo que está haciendo pero no viene el caso no tengo que buscar una vuelta tenés un bicho que es un guacho de dos metros con alas famélico, con unos dientes de tiburón no hay por qué razonar con el bicho no vas a sentarte No vas che, disculpa, ¿por, ¿por qué te estás robando a mi casa? no va a pasar eso pero sí, me, bueno, me pasa con esto lo que decía con el tema del terror, es más eh, perdón, pequeño spam hasta hace poquitito con la editorial cerramos. un juego que se llama Asesinos sería eh, Asesinos es un juego que va donde vos vas a un asesino a Y las veces que yo lo testé el juego, lo que me pasó es que la gente me dice el juego está bueno, me gusta, pero me hace sentir una incomodidad porque me estoy dando cuenta que muchas cosas que estoy sacando a flote aparte de bueno, lo que puedo venir de la cultura general, no sé, que vi El Silencio de los Inocentes o que vi Criminal Mind o que vi, no sé, cualquier serie Dexter. O sea, son cosas que afloran de mí. Son cosas que yo estoy creando desde mi propia imaginación y de mi propio ser. Entonces, eso ahí genera un, una sensación de desagrado, de, de, de loco, esto nace de mí. Y es como decirte, sí, a ver chabón, cualquier persona puede también una policía serial. Vos, yo, tu vieja, porque es una cosa que pasa, es algo humano, es completamente real. Vos jugás con este personaje y este personaje puede ser un tipo que está en, en medio de... B.J. de ejemplo de lo que usaron un chico un marketinero que está en medio de Londres que busca personas que consideran que son agresivas y las mata puede existir perfectamente completamente lógico ese perfil de asesino pero no es lógico pensar en un bicho de dos metros con alas con dientes de tiburón que es afana gatitos no, te okay. Que okay. bueno. <risa> te estoy dando vuelta a la tortilla y te estoy haciendo pensar de, okay, yo un ángel, un ángel de perdón, no me lo voy a encontrar no, no es sensato pero sí me puedo encontrar este chabón Completamente pirado que anda matando gente por la calle Porque eso lo veo todos los días en el noticiero Claro sí sí De hecho, esa era la justificación claro. que yo tenía digamos A la hora de dirigir En aquel momento Prender la noticia y, y todo es terrible digamos. Cualquier cosa que estaba pasando ahí En aquel momento era, era lo peor Y de ahí sacaba un montón de inspiración para hacer algo terrible ¿sí? eh, Es cuestión de tirar a los personajes ahí en la olla y ver qué pasa eh, Pero... El error que sí cometí a la hora de intentar hacer el cambio a, a, lo, a, lo, a lo natural, etcétera Era que, eh, más allá de la explicación que, que tenga que tener el monstruo en el lugar o no Yo creo que tenga una, una razón de ser para mí, a nivel historia, ¿no? Como quería, yo de bueno, está bien El monstruo tendrá sus razones, es difícil de explicar lo que sea Pero yo quiero saber por qué puse el monstruo acá, digamos Por qué puse, agarré el, el monstruito de donde estaba y ahora lo tiré en esta calle Eh... Y tal vez, tal vez fue un error, tal vez no Muchas veces me compliqué solo Intentando, intentando eh, Darle la razón Y, y esto eh, Me distraía de otras cosas más importantes Como preparar la aventura, etc eh, Pero he cometido otros errores Un poco más grandes Y esto, esto de esto a, Acá venía la pregunta, digamos ¿Cuáles consideran ustedes que son Errores comunes Que, que uno puede llegar a hacer Dirigiendo este tipo de juegos? <risa> No, está complicado. O algo, complicado. O, o algo que, que consideran que hay que evitar. Yo creo que un error común, que es uh, en general en todos los juegos de rol, no solamente en el terror, es dar por sentado que los jugadores van a razonar igual que vos. Y en los juegos de terror <risa> destaca, sobre todo, por esto que decías hace un rato, eh, los juegos de terror generalmente están muy asociados con el tema de investigación. A ver, si yo juego Dungeons Dragons, juego clásicos de mazmorreos, juego Pathfinder, juego Starfinder... cualquiera de ese, de ese género de ese rango de juegos, eh, lo más probable es que el epicentro de la aventura no vaya. A la investigación sí puede tener investigación, sí puede tener misterio, pero el epicentro de la aventura es ¿a dónde está el orco? Desempaño mi espada y ya voy. Sí. No tiene mucha complejidad. Pongo el orco, el aventurero viene, le mete dos abrazos, se van los puntos de experiencia, Y ¡bien! Todo bien. Si el planteo es, eh, bueno chicos, llegan a la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y se encuentran con el cadáver del bibliotecario jefe tirado sin los ojos y hay un Ankh egipcio de cabeza pintada en la pared con la sangre de tipo. Y es como, ok, desembaíno la espada y le pego al orco. No, no hay orco, no tenés espada. ¿Qué hago? ¿Qué, qué haces? Y mi, mi error, y lo cometo regularmente, lo sigo cometiendo a día de hoy es decir, ah, sí, bueno, esto es súper evidente. Los jugadores van a realizar el API y lo van a asociar con... con Vos sabés que no lo hacemos, no, carnal. No lo van a hacer. Y no es que los jugadores sean boludos, perdón la palabra. Es que yo soy el boludo. O sea, yo estoy queriendo que los jugadores razonen <risa> como yo. Sí, no, eso no va a pasar es, es, es, La falta es esa. Entonces, en un juego, en los juegos de terror, donde generalmente el misterio es como un poco el epicentro de las cosas, porque... A ver, el terror se genera en parte sabiendo que vos sos eh, físicamente, no, no, no es la palabra correcta, pero sos, sos inferior en cuanto a la posibilidad de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo contra lo que te estás enfrentando. Va a devenir en que vas a usar el cerebro, vas a usar la investigación, vas a usar la lógica, vas a usar el misterio, vas a hacer la realidad. Entonces, ahí hay un error muy común para mí. Eh, el tema de. Quiero que los jugadores razonen cómo yo voy a razonar, hacia dónde tiene que tender la aventura y por ende vayan a resolver el misterio que les estoy planteando. Y no va a pasar eso. Los jugadores van a razonar lo que a ellos les parezca más misterioso, que puede ser o no, asociado a lo que estás haciendo vos. Y el máster debería tener la flexibilidad de decir, ok, voy a poner un par de pautas básicas, cosas que por consecuencia vayan a sacar adelante y el resto que lo vayan a deducir, y el resto que lo armen ellos. Que ellos hagan su propia deducciones y yo voy a armar la yo voy a armar, armar resolución del caso en base a los conceptos que yo traigo. Y hay un juego que lo explota mucho a eso, que es el sistema Gun El sistema Gun que generalmente es un de terror, te plantea, ¿tus jugadores son investigadores? Sí, entonces son profesionales, no tienen que buscar una pista. Los chabones van a encontrar las pistas, porque son profesionales. Si los chabones tienen que encontrar la billetera del, del bibliotecario en jefe donde tiene un papelito en donde dice Yaya Catulu, lo vamos a encontrar. O sea, no, no, no le digas, hacemos una tirada de buscar. Ay, no, fallaste. Bueno, eh, esperemos cinco minutos y volvemos a hacer una tirada. Esa es el miedo, o sea... Encontrás la billetera y te contás un papelito y dice esto y punto. Y si no es importante, hacer la tirada. Y si no la encontrás, pues bueno, esto, te perdiste una pista que es secundaria. De alguna forma te voy llegar a lo que quiero que llegues. Creo que, creo que me voy a, me voy a colgar de, de ese último comentario que Hay hace Hernán. Sí, no lo quería decir. Pero sí, lo pensé dos veces y dije, no lo voy a decir, lo dijiste vos. Me voy a colgar de las tetas de Hernán. Y, y voy a ir por ese lado. Me, me da la sensación de que uno eh, debería dirigir terror sabiendo lo que es el terror vos, una persona no, es lo que decía hoy, ¿no? hay muchos masters muy buenos, pero no hay muchos masters que dirijan horror o terror vos para poder enten, jugar, dirigir terror tenés que entender el género eh, a mí me, me costó y todavía hay algunas cositas que no entiendo eso por un lado, y por otro lado lo que dice Hernán eh, cuando dirigís terror, cuando se juega terror, no, no es un juego de rol normal. Tenés que basarte en las descripciones, tenés que llegar a la cabeza del, del jugador o la jugadora y las cosas, si tienen que pasar, que pasen. Eh, no podés evitar que haya, no sé, algún, algún detalle, algún papelito o que se defina por una tirada. Hay cosas que tienen que pasar porque si no, no tiene efecto el terror. El, el, el, el Cthulhu fan que dice Hernán en la, en la billetera si no lo encontrás te cambia toda la partida porque no te va a volar la cabeza eh, vos puedes ver eh, como, te, como decía Hernán un, un anti, eh, pintado en la pared pero podés ser un fanático religioso claro, bueno, eso si sí, no viste el migo que estaba escondido atrás de la, de, la, de la estantería con el lata de, llena de sangre del bibliotecario ¿no? ahí ya cambian las cosas un poco pero, pero va por ese lado creo que primeramente es ir a ver, si uno juega voy a decirlo de esta manera sin intentar ofender ni ofenderme si uno juega Dungeons and Dragons intentando hacer terror, no sirve o sea, el, el terror es un juego aparte es una manera de dirigir la parte y tenés que saberlo, tenés que practicarlo, no, se puede yo no sabía y más o menos me sale ahora, más o menos que yo... Pero... dale, dale. Sí, dale. No, por favor no, no sé qué iba a decir, yo estaba, estaba tirando dale. No, Algo, algo que, me, que me suelen preguntar Es, digamos, cómo dirijo esta, Este juego en este otro juego Y mi respuesta es Aprender este otro juego Tenés todo, todo un juego entero Preparado, diseñado, creado y específicamente para hacer lo que vos querés No hace falta, digamos, adaptar Un sistema a eso Y, y nada, con, con la actividad del canal tengo que conocer los diferentes sistemas y te ayuda muchísimo. Así sí. que si, si alguien está interesado en dirigir terror, hay una gran variedad de juegos para hacerlo. Se pueden adaptar en DD. Va a tener, creo que lo, lo, lo que dicen es que no va a tener el mismo impacto en la gente si vos no tenés un sistema entero que te, que te soporte esto. Porque obviamente podés... Asustar a la gente, puede hacer algo raro en DD, pero al final del día, ese mago cuando descansa se va a levantar, va a tener una bola de fuego, lo que sea que tiene enfrente, y lo otro va a estar asustado. Y pero escúchame, yo te sigo. Sí. Eh, yo, como te digo, estoy aprendiendo a hacer DD, a dirigir, y después de haber dirigido un año, casi dos años de terror, seguido, todo el tiempo. Eh, hoy en día, bueno, tiro chivo acá. Eh, lo, jueves a las 20 estamos jugando con la gente de Nómico. Y estoy, estoy, ellos me dieron la oportunidad de dirigir aprendiendo de ide, ¿no? y yo a ver, Hay momentos que le dirijo terror. Y sí. Porque me sale así. <risa> Vos decís, bueno, eh, el, el mago se levanta y tira bola de fuego. Sí. Y si el otro tipo se la para con la mano y si la consume y si le... ¿A qué voy? Uno Que la regla. Re... Sí, sabes lo que voy a decir? En mi mundo eso puede pasar. Yo ahí tengo un problema que no sé si está bien o mal, pero que el panel, de hecho, lo dice vos. Las reglas son una sugerencia, genial. Yo las deformo, las reglas. Ah, eso... Porque eh, la otra vez, nada, situación. Viene el druida, el druida que, que se convierte en oso, garra diente, garra diente, se comía a los nenes crudos. Bien. Garra dientes, se encuentra con un demonio de dos metros le encaja un cachetazo, lo da contra el piso. Uy, ¿qué pasó acá? Y dale, fíjate si puede darle de vuelta. Y como que dudó. Y bueno, ahí cambió estrategia. Y se lo dejé. Pero eh, el terror se, se, para mí se, se puede ajustar en todo. Incluso en, el, el, el, en otros juegos. Lo que sí es que como bien vos decís, hay juegos que son específicamente para eso. Eh, y, y, y sí. Sí, seguramente el el sistema está pensado para que te queme la cabeza, eh, que, que es lo, lo válido. Por eso todavía estoy, estoy viendo cómo aprender la, las reglas de cordura de DID. todavía no las, no, las, no las leí, pero va a ir por ese lado la cosa. El tema es que es eso que dice, le León. a ver, eh, eh, vos podés adaptar cualquier cosa a cualquier cosa, la realidad es esa, pero si un sistema ya está construido, sobre todo un sistema super sólido como es IDE, y eso a mí no me gusta DID, o sea, puedo decir un sistema hiper sólido. Eh, para querer jugar algo que no es, no te va a salir bien, te va a... Ah, vale. no es no que te va a salir bien, te va a salir romper. bien, te hace agua, vas Tenés a salir que... bien en un lado, a... te va a salir mal. La mayoría de los juegos clásicos de D&D, Vampiro, incluso La Llamada de Cthulhu, no están pensados para dirigir terror. Cada uno de esos juegos tiene conceptos que son completamente arbitrarios y completamente contradictorios al terror. En D&D porque, lo que decía, le tiras una bola de fuego y va a terminar teniendo miedo del bicho, antes que vos del bicho. En La Llamada de Cthulhu, porque los personajes con armas de fuego derrotan seres primigenios, básicamente. Entonces es como, ¿hasta qué punto le puedo llegar a tener miedo al nicho Si ya descarté tantos pejotas que me doy cuenta que escopetazos terminan muriendo todo Y vampiro podría ser terror, haciendo un simple cambio en la regla, como no de comprar puntos de voluntad a tus jugadores con, con experiencia. ¿Por qué? Porque el juego trata de horror personal, y trata de una criatura, trata de una persona convirtiéndose en un monstruo. Si vos le dejas comprar puntos de voluntad, de, de, de no de voluntad, al personaje, entonces el concepto de convertirse en un monstruo no existe. Porque entonces yo acumulo tantos puntos de experiencia como quiera y siempre voy a revertir de nada, entonces ¿a dónde puedo me estoy convirtiendo en un monstruo? Y eso es algo, por ejemplo, agarra cultos innombrables y le dice, tomá, acá tenés una mecánica para convertirte en un monstruo de verdad. O se cultos innombrables, tenés una, un concepto que es la degeneración, que no importa, bueno ahí no existen los puntos de experiencia, pero no importa si matás a caturu con una cucharita de helado. No hay vuelta atrás para la generación. Te estás convirtiendo en algo y jamás en la vida te vas a convertir en algo. Entonces ahí es no donde está el miedo, ahí es no donde está el terror. Es como, ¿qué está pasando? No te enojes Hernán, no me golpeé las cosas. Sí, no, perdón, me, me di la mano, Yo, me dolió <risa> a mí. Me estoy haciendo, me estoy haciendo que no pasó nada, pero me golpeé, cuando me golpeé. Entonces ahí está el chiste. Ok, ¿qué te está pasando? Tenés nivel 1 de degeneración. No, tengo caspa. Bueno, listo, tenés caspa. Nivel 2 de generación, Me estoy empezando a quedar pelado. Ok, listo, te estoy empezando a quedar pelado. Nivel 3 de generación. Me está cambiando el tinte de la piel. Sí, te está cambiando el tinte de la piel. Nivel 4. Che, me están empezando a salir colmillos. Tenés un problema, capo. Y a nivel 8, no sé, tenés una necrosis porque te estás convirtiendo en un ghoul. Y vos me decís, bueno, listo. Eh, hechizo, eh, ritual, algo para devolver atrás. No se puede la degeneración es irreversible ni, ni mecánicamente ni narrativamente existe nada que te vuelva a de la degeneración entonces ya está no, no, no, hay, no hay marcha atrás no hay puntos de experiencia voy a, no hay... voy a hacer una, una, un ajuste que por lo menos así siempre lo puedo yo vampiro eh, más que convertirse en un monstruo es, es la pelea interna entre el monstruo y la humanidad por eso también podés ir y venir la humanidad Bien. hay gente que incluso lleva el personaje hacia el monstruo pero una vez que sos monstruo, no es que sos una perversión. Simplemente dejar de ser humano y todo demás. Termina siendo realmente el ganado que te vas a consumir y ya. Pero eh, no es que vos luchás, no es que vos llegás a ser monstruo, sino que vos luchás eh, entre dejar de ser y ser. Eso es lo que tiene por ahí Vampiro, es que es eh, una, una depresión, una angustia continua de haber dejado la vida, eh, la vida humana y entrar en la vida eterna eh, siendo un rechazado. Desde, no, desde ojo, el punto de vista ojo, de la humanidad. Eh. Ojo, no, no, no digo que la mecánica de vampiro con respecto a la humanidad esté mal. Lo que digo es que para mí está mal el tema de la experiencia. Que o sea, si la experiencia te permita recuperar puntos en esa característica, para mí es como que rompe la inmersión en el concepto de, la, de, de lo que estás convirtiendo. Si vos me decís que estás generando acciones que te devuelvan humanidad, o sea que vos tenés acciones que te vuelven más humano, más allá que su pasta bonito toda la hueá, eh... Ahí para mí tiene sentido que el máster te diga, ok, listo, recuperas un punto de humanidad o recuperas un punto de fuerza de voluntad o de, de lo que corresponda. Mm. Está perfecto. O sea, tus acciones te están llevando a deconstruir esto, eso de es lo que estás convirtiendo. Pero si vos me decís, ok... Eh, Pero eso no es gastar experiencia. Eso, eso es... No, es un elemento narrativo. Es algo que surge de la situación. Gastar experiencia son puntos. Es como... Ok, listo, terminamos de jugar ¿Cuántos de experiencia tenés? 10, listo, ¿qué puedo hacer? ¿Te podés comprar tal cosa? Ahí depende de, de Master Ahí depende de sí, claro. O, o, o, hay perdón, mucha eh. responsabilidad del DM Sobre todo porque vos la experiencia se La entregás a los jugadores en base a las acciones que hicieron y, y a la forma en que llevaron su personaje Entonces Si, si yo le cons, considero que la persona ganó experiencia Y esa persona la, la quiere gastar en, O en una disciplina Eh... Hay que, qué sé yo, tengo que respetar su decisión No, pero, no por eso ver, pero, está para mí... Yo creo que el sistema no te está Llevando mecánicamente A generar esa sensación de terror Más allá de que el lo puede cambiar Puede tomar otra decisión, esos son temas Es como, ahora yo no te estoy diciendo eh, Ariel dirija así, León dirija así Hernán dirija así, te estoy diciendo En el manual base, si yo soy una persona Que no sabe nada y veo el manual base y tomo el manual base Como las, eh, la Biblia de cómo yo tengo que dirigir el manual base no está fundamentando el concepto de conversión en monstruo. Pero yo, que tengo un montón de Perdón, a nos estamos a vos, yendo a mucho, que... pero el juego de vampiro no se trata en convertirse en un monstruo. Claro, se claro, trata no, en pelear no, contra, la, contra la bestia. Es sí, el... no, en, pero no te lo está logrando con eso, justamente. Todo lo contrario. A ver, igual, es súper es es super conceptual esto. Es, es algo que percibo yo como jugador y como narrador. Sí, sí, de vampiros, sí. sí, pero... sí. Yo coincido con Ariel, digamos, en Vampiro, sobre todo, la, bueno ahora que estamos jugando Quinta Es, es una lucha para vos, eh, tipo, para mantenerte en lo último que tenga una humanidad Y vas a hacer todo lo que puedas, porque esa experiencia que vos conseguís, gastándola para ser, qué sé yo, más poderoso, polar, lo que sea Vos la gastás para... no eh, sé eh, Poder soportar un poquito, un par de días más esta lucha interna que tenés con el monstruo que te que la garganta cada vez que querés tomar sangre eh, eh, Para mí va también más por el lado de la angustia Sigo eh, completamente No te miento, en una quinta por lo cual no te voy a discutir eso porque no sé ah, sea, sí que ah, Todo, todo un de esto, todo bueno. esto de en base a 20 aniversarios No, sí, a, todo, sí, o sea, a todas las elecciones <ríe> anteriores en realidad No es la única que me falta. Me dijeron que cambió mucho. Cambió no, muchísimo. Me muchísimo, me muchísimo, la verdad, muchísimo, ¿verdad? muchísimo. Pero. Tengo fe en que sea todo eso que me dicen que es. Pero nada, la tengo ahí pendiente. Eh, yo igual, eh, a ver. Eh, es válido lo que decís. Eh, pero me parece que no va por ese lado el juego. No es que vos. Eh, no tenés que interpretar un monstruo. Para mí tenés que interpretar el, la lucha interna entre monstruo y no monstruo. Claro. Eh, el, el quedarte en la humanidad pero aceptar lo que, los, los, los dones de Caín. Para mí va por ese lado. Es verdad que la gente puede comprar lo que se le cante en mis mesas de vampiro y en las que juego vampiro. Eh, vos, si no usaste tantas veces o una, una considerable vez, cantidad de veces tu disciplina, no, no podés usarla. Si vos no tenés nadie que te enseñe, enseñe obtenebración, no podés usarla. Es así de simple, pero bueno, lo, lo de siempre. Depende de la mesa, depende de quién lo dirige no, y como decís vos la, las, las libertades que te den. Eh, a mí me gusta jugar el... a la lógica, por eso yo me fundamento con otra. Eh, por, por eso yo me fundamento con el tema de no, no un tema de director, o sea, si es por directores cada uno dirige como le sale a uno y hay directores que lo dirigen mejor y directores que lo dirigen peor. Yo te puedo dar dos ejemplos. Tengo dos amigos que dirigen Numenera, para mí uno entendió todo lo que es Numenera y el otro <risa> está dirigiendo los Dursos and Dragons con, en un mundo futbolista. No le encuentro la, la diferencia, yo cuando juego con ese chabón, entre meterme en una mazmorra y meterme en una tecnomazmorra mazmorra de, de, de, de nuevo mundo. Sí, sí, sí. Pero con el otro flaco es como, sí, hay ciencia ficción, hay un misterio, hay un montón de cosas que son el concepto de Numenera. Pero por eso, o sea, no, yo creo que no va vale en el tema del director. El director puede diferir el director puede hacerlo mejor, peor y perdón, de hacerlo mejor y peor, difiere también con quién está jugando y cómo le gusta jugar. Creo que el manual es el que no está aportando a esa percepción. Creo que si el manual, ya te digo, lo lees literalmente y lo consumís literalmente, creo que no te está dando las herramientas necesarias. De vuelta, no me quinta, no sé si lo haga. Eh, para poder eh, Ejecutar eso que te propone Como el terror personal Está bien Bueno, para mí la parte de terror personal Entra mucho en, la, en, en las decisiones Que vos tomás Y en las decisiones que te ponen de M Tal vez digamos para, para que la camarilla no te elimine Tenés que eliminar a una persona Que vos decís, pará, lo que yo quería Hacer un domingo de noche tranquilo eh, Por otro lado Yo quería que, Claro, yo quería verte. Eh... Yo quería <risa> Por otro lado, digamos, no recomiendo a nadie, digamos, tomar literal lo que dice el manual de ningún juego. <risa> eh, pero sí usarlo de guía, eso seguro. Sí, sí, sí. Sí, eh... sí. vampiro también tiene. perdona Leon. ¿no? Eh, vampiro también tiene el hecho de que. Eh, hay mucha gente que se, se va a pegar con vampiro. Básicamente es: eh, tengo un bicho poderoso y me voy a cagar a trompa, Ah, el de los superhéroes, digamos, claro. Eh, claro, vampiro superhéroe No, tampoco va por ahí andes? Tampoco va por ahí Vampiro es para mí para mí ¿eh? Es eh, un juego político, un juego de poder De conspiración a la onda Juego de Tronos En que si vos no te das, no te das cuenta El chofer te está matando para ganar tu puesto eh, Los poderes son la ventaja Por supuesto Pero no tenés que olvidarte que todo lo que está afuera También tiene esa ventaja Entonces perdés de, de alguna manera la ventaja Que has equiparado con todo lo turbio está del otro lado, y eh, ahí, por ahí coincido con, con Hernán, es verdad que el, el, el balón no te, no te da consecuencias eh, el otro día escuchaba no me acuerdo dónde, de la gente que entra y sale de la Umbra como si nada eh, yo te hago entrar dos veces en la Umbra, después no querés entrar más a la Umbra, loco, a mí me pasó una vez, un máster me dice, entras a la Umbra listo, genial, voy a dar una vuelta te encontrás en el medio de Japón feudal se están matando y aniquilando todo, todo, todo el mundo, ¿no? y apareces vos loco, sacame de acá no, no sé qué carajo, o sacame sea, de acá, digo. No quiero saber más nada. ¿Y querés entrar la vuelta a la umbra? No, no quiero entrar a la umbra. No, no sé lo que hay de otro lado, no quiero entrar a la umbra. Y es el que... Es que, claro, bueno, sí, al margen, ¿no? Pero estamos con la tecnocracia, estamos atacando, listo, genial. Le tiro de mentación, tienen un bloqueo y te tiro una bomba que rompe medio barco en el que vos estás. ¿Qué vas a hacer? Me quiero ir, flaco. No quiero jugar vampiro más, más ¿Entendés? Es que justamente... Depende mucho de la persona que dirija y cómo aplique todo, sí, lo, lo, que todo lo que te da el juego. Exacto. Por eso decía, no, vale. eh, es verdad que, que lo que decía Arnal, ya, eh, ya te digo, no eh, va por ese lado. el, el manual le falta algunas eh, cositas, pero creo que se puede ajustar con, con la dirección. Bueno, creo que más allá de que nos desviamos un rato con Vampiro, creo que charlamos bastante sobre el terror. <risa> eh... Quería, quería darles a ustedes antes de, de irnos al outro y buscar a quién le podemos dar un, unos minutos para que compartan lo que, las actividades que ustedes hacen y los lugares donde así la gente que nos está viendo puede encontrarlos. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, desde parte de Concilio nosotros estamos haciendo partidas tres veces por semana, dos veces por semana en el canal y una en el canal de Nómico. Esto es los jueves a las 20 horas. Estamos jugando Dungeons and Dragons, Crónicas de Mindar, en eh, Twitch TV, Barranomicom TV. Eh, como digo, todos los, los jueves a las 20. Los martes estamos sí, jugando en el canal de Concilio. Estamos jugando puntos Innombrables. Nos dirige Hernán, aquí presente. Todos los martes, como decía, a las 21 horas. Y eh, domingo por medio, este domingo jugamos estamos haciendo eh, campaña del, del dios solar, eh, también de Dungeons Dragons, en el mismo mundo de Mindar, pero por otra parte, haciendo otra historia totalmente distinta, los domingos a las 15 horas, no, a las 17 horas. No mucho más. Bueno, yo les traigo paz. Eh, yo no <risas> cosas maravillosas de Twitch, pero les recomiendo muy, muy austeramente eh, soy parte de Primigenia Austral, es eh, una de las pocas editoriales virtuales que hay en Argentina de juegos de rol. Somos un colectivo de creadores latinos. Eh, César Jara, Hernán Juárez son nuestros compañeros. Tenemos varios juegos en, actualmente en propuesta. Eh, y un poco más los juegos son completamente gratuitos el, el colectivo supone o da por cuenta sentado que los objetivos que tiene son de poder llevar el rol lo más lejos posible por lo cual todo el contenido es gratuito y vos pagas lo que quieras desde cero en adelante la web, ahora la pasó porque no... la no web Ah está, ya la pasamos por echarnos. Ah, buenísimo, muchísimas gracias. Ahí eh, concilio también. Eh, poco más, si, si les copan, ahí están los datos nuestros para que nos puedan contactar. Si lo que no les copan, también hay datos para que nos puedan contactar y nos digan: ¡Esto es una mierda! Porque seguramente tengan razón. Eh, hay mucha variedad de juegos: hay de terror, hay de... hay de comedia, hay de aventuras, hay de. Hay de perros. Eh, hay, hay de perros, sí. esas pues. aventuras. Eh, y seguimos sacando cosas, seguimos abriendo betas de, de juegos por si tiene ganas de probar Para nosotros lo más importante siempre es el feedback y que se comparte porque la realidad es que A ver de vuelta, eh, el objetivo del colectivo es que el rol se difunda Y si los no lo difundimos, ahí sí estamos tan malos. Bien, gracias chicos eh, De nuevo gracias por aceptar la invitación y venir a charlar ahora mismo a agradecer a todas las personas que están en el chat los vamos a dejar con el outro, pero vamos a hacerle reír a alguien, así ustedes pueden seguir mirando en Desguadra. Chao. No.